1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, anoche fue tan bonito... Que no hago más que recordarlo. Aún se acuerda mi cuerpo. Y entero sigo temblando. Anoche fue nuestro dúo. Nos acompañaba un coro.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 7 de julio, San Fermín. Oh yeah, San Fermín. Corre, corre, corre, corre, corre. Uy, que viene. Pero anoche fue supino. Tú y yo tomamos buen vino. Cantamos a coro entero. Y hoy me siento divino. Qué bonito es el amor. Tanto en julio como en febrero. Sigamos viviendo esta fiesta. San Fermín para el mundo entero. Anoche fue tan bonito Que no hago más que recordarlo Aún se acuerda mi cuerpo Y entero sigo temblando 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo